el Frente Estudiantil de Liberación Aminabel Felabel ofreció su apoyo a la candidatura de Roberto Marte en un acto realizado la mañana de este miércoles en el edificio A de Recinto a San Francisco de Macorís. Joel Martínez en su discurso mencionó algunos de los acuerdos arribados con esta candidatura. El, el avance, el desarrollo que ha tenido esta universidad en los últimos cuantos años. Todo lo que hemos estuvimos en la pasada gestión sabemos y no hay comparación ninguna entre ambas gestiones creemos que esta gestión le lleva el 100% al retroceso que representan todos los aquí esta organización es financiera que tiene tres periodos consecutivos ganando ampliamente la Federación de Estudiantes Dominicanos, pero que además ha tenido grandes logros en los últimos años en este recinto. Y hoy nosotros estamos comprometiendo que a partir de ahora, cada uno de nuestros militantes, tanto de la red y del Pelabé, estaremos trabajando 24-7 para llevar a seis autoridades al maestro Roberto Márquez. Y al maestro Catedral Peña como su director Mientras que el maestro Roberto Marte expuso sus propuestas, recibió este recinto universitario hace cuatro años, donde en esa zona no se caminaba porque nos enlodábamos los pies y el mal horror no se soportaba. Y hoy hay un jardín que no es flores. Y nosotros le confirmamos que seremos la próxima su directora académica, maestra Judy Martínez, el próximo administrativo ¡Sí! Peña y nosotros el próximo director del recinto de San En primera vuelta. ¡Sí! NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.